Hola, en este video vamos a ver cómo encontrar nuestros cursos de Modelo Flexible Digital y High flex Plus o Modalidad Híbrida. El paso... El paso número uno es entrar a mi espacio .mx. Si no estamos logeado en alguna cuestión del TEC, nos va a pedir nuestra nómina y nuestra contraseña. Una vez que entramos, vamos a seleccionar Success Factors. En caso de que no nos aparezca en la libreta de Text Apps, también podemos encontrarla en la lupita escribiendo Success Factors. Una vez que lo escribimos, nos va a aparecer aquí y damos clic. Esto nos va a abrir una nueva pestaña. En esta nueva pestaña vamos a encontrar los accesos a nuestra capacitación. Para ello, hay que ir a la sección de inicio en la parte superior izquierda le damos clic y después seleccionamos mi plan de desarrollo. Nuevamente nos abrirá una nueva página. Y en esta nueva página vamos a ir hacia abajo a la sección de My Academic Programs. En tonos verdes y grises podemos encontrar la capacitación del MFD y modelo híbrido. Y del lado derecho encontramos también capacitación de prepatec Espero que este video sea de gran ayuda. Bonito día.